Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer carrilleras al vino tinto y los ingredientes son 6 carrilleras 100 mililitros de agua 500 mililitros de vino tinto una cebolla 3 cucharadas soperas de tomate caramelizado una cucharada sopera de nuez moscada Tres dientes de ajo, una hoja de laurel, harina, sal y aceite de oliva virgen extra. Lo primero que tenemos que hacer es echar sal a todas las carrilleras. Y ahora las rebozamos en harina. Bien por todos los lados. Y así todas. Lo siguiente que tenemos que hacer es calentar el aceite en una olla express. Ahora que está caliente el aceite lo que hacemos es sellar las carrilleras. las vamos echando poco a poco y lo vamos haciendo todo en su justo momento ya están bien hechos como lo veis y ahora lo dejamos para luego a continuación Echamos la cebolla y los ajos. Y los tenemos que rehogar 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos y ahora echamos las carrilleras. el vino tinto el tomate caramelizado la hoja de laurel el agua la nuez moscada y un poquito de sal y se mueve bien, se mezcla bien y ahora lo que tenemos que hacer es taparlo una vez que está bien mezclado Y una vez que salga el vapor, tiene que estar 30 minutos. Ya han pasado los 30 minutos, la apagamos del fuego. Ahora lo abrimos. Sacamos las carrilleras. La hoja de laurel. y lo que hacemos ahora es batirlo y ahora lo batimos ya hemos acabado de batirlo y ahora lo emplatamos Mirad amigos qué ricas carrilleras de vino tinto. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno amigos espero que os hayan gustado las carrilleras al vino tinto que hemos hecho hoy. Estaban espectaculares así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Hacerlas, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.